La institución del orden informó este miércoles el apresamiento de un hombre acusado de presuntamente haber atracado y apedreado a un vendedor ambulante de chulitos el pasado fin de semana en este municipio. Se trata de Luis Manuel Rodríguez, alias El Cojo, de 25 años de edad, quien es denunciado por Santiago Eustate López como la persona que lo asaltó mientras caminaba por el sector 24 de abril en esta ciudad. O se están acusando de, de atracar a un chulero y quitarle un dinero en el día de ayer y darle una pedrada también. Eso es mentira. ¿Cómo así? ¿Por qué mentira? Porque fue algo personal lo de ellos. Oh, ¿cómo así? Sí, porque me tenía harto sacándome un cuchillo no, donde vale. quiera a mí. ¿Tienes problemas? ¿Tienes? Sí. ¿Cuál es la situación entonces? Ellos pasaron un inconveniente una vez con una banquera. Y de ahí para adelante o se formó el problema y de ahí para adelante se comenzó a sacar un cuchillo donde quiera que sí. me lo veíamos. ¿Entonces eso de que tuve a atracarlo? No, eso es mentira. Bueno. Es cierto, pero vas a $600 pesos de la y No, mentira. ¿Y la pedrada? Pedra, ¿no? Sí, eso sí fue verdad. Yo le di una pedrada y le di un planazo a él. Después porque fue a decir a mi casa que yo me había atracado. ¿Qué ¿Eh? ¿Que constantemente se encuentro con ustedes? Sí, pero yo no tengo problema con él. Inclusivemente yo estaba en la capital y vine para acá porque me dijeron que me andaban buscando. qué te esperan adelante? No. Que sea la justicia. El detenido negó haber cometido el asalto contra el querellante, mientras que aceptó haber agredido con una piedra por viejas rencillas. El apresado en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Para NTN... Iliana Durán